De anticipar que se terminaría Ocupo el espacio del amor Pensando en lo que te iba a echar de menos Sé que te extrañé a tu lado antes de este tiempo Y que hubiera sido de no haber tenido el final Entrando en una calle sin salida, sin oír cuida de la ternura Pero el mal de altura Impide respirar Pensando en lo que te iba a echar de menos Sé que te extrañé a tu lado antes de tiempo Y que hubiera sido de no haber tenido el final Interrumpiendo, no sé sin salir